Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les queremos compartir algo que está sucediendo en los últimos días aquí en la provincia de British Columbia, en lo que es en la zona de Greater Vancouver este, y sus alrededores. Sorpresivamente, sorpresivamente el clima ha estado un poquito eh, fuera de lo esperado. Ya empezamos otoño, el otoño es para que ya se, empieza, se empiece a sentir un poco más frío se empiece a notar más esa transición de lo que era del eh, verano hacia el otoño. Eh, quizás un poco más de lluvia se, se, se, se hubiesen esperado. Pero ¿cuál es la realidad? ¿cuál es la situación? El día de hoy es aproximadamente 2, 3 de octubre y aún tenemos este, muchos días soleados. El sol es algo que ha estado fuerte en estos últimos días. Eh, por ejemplo, hoy es lunes y hoy se esperaba que eh, hoy... La temperatura fue aproximadamente de 26 grados centígrados, eh, ha estado bastante eh, caluroso y agregarle no solamente el tema del calor sino también el tema que es una de las cosas que no nos gusta aquí de Canadá, el cual es este, la contaminación que se eh, respira. Es increíble eh, salir y de repente ver a lo lejos los edificios eh, con una capa gris, o una capa café es difícil de observarlos a la distancia, y es ahí cuando te percatas que la situación este, del clima no es algo tan, tan, tan saludable, ¿no? Inclusive desde las mañanas, cuando nos despertamos, Ana y yo de repente nada más salimos, vemos que la ventana está abierta, y olemos, e inmediatamente hueles como a quemado, ¿no? Árbol quemado. Y esto es justamente porque eh, toda la zona del, de eh, Estados Unidos, la parte, eh, la parte oeste, West, Estados Unidos, así como también Canadá, pues hay mucho, uh, uh, mucha quema de árboles, ya sea voluntarios o e involuntarios, están muy, este, eh, muy apoyados por el tema del calor, ¿no? Entonces casi no hay lluvias y esto se propaga no solamente en la zona, ¿no? Sino que se llega a propagar eh, de manera muy amplia en todo el Estados Unidos y Canadá y pues no se diga Vancouver y zonas alrededores, ¿no? Eh, hace tiempo estaba viendo que no solamente es este, un tema de que el aire no está en buenas condiciones Sino que hay momentos en los que Vancouver llega a ser este, una de las zonas más eh, contaminadas a nivel mundial si no, eh, si no es de las más, inclusive llega a ser la número uno, la más contaminada en ciertos momentos del año ¿no? Y pues obviamente todo por, todo por esta quema de árboles, ¿no? es algo que no nos agrada, pero es una de las características que podemos llegar a ver y es una de las cosas que podemos llegar a decir que no nos agrada de, del país de, de, del maple. no Así es amigos, pues nosotros sí hemos sentido este desfase de, de frío. Eh, hubo como dos días o tres días la semana, eh, este, o sea, una semana o dos semanas que sí se sentía un poquito frío, pero ya después volvió de nuevo el calor, entonces eh, como que estos cambios de temperatura eh, nos han afectado eh, a, a mí. Un poquito siento la, la garganta, este, la nariz muy sensible, porque aparte, como dice Axel, el humo de los incendios forestales que ha llegado aquí, pues me. El, soy muy sensible, entonces, como que si no es una alergia, si sí siento esa sensibilidad con el humo, y entonces siento rasposa la nariz, me duele la. Este, rasposa la garganta y me duele la nariz, pero bueno y estamos a nada de recibir el otoño ya con la temperatura que es una de las temporadas que a mí me gusta eh, de estar aquí. Eh, sobre todo porque como los árboles van cambiando de colores, se siente un poquito más frío, como que ese clima a mí me gusta. Y bueno, de momento sería todo Gonzayas. Eh, habíamos estado ausente estas dos semanas eh, porque eh, tuvimos algo de trabajo, tanto este, eh, laboral como eh, familiar. Este, estuvimos bastante ocupados y bueno, ahorita no estamos haciendo un pequeño espacio para poder este, traerles un video estar, mencionarles que estamos aquí pensamos en ustedes frecuentemente para quererles compartir cómo es aquí y tenemos pendiente mucho, esperamos que se pueda hacer realidad en las próximas semanas videos con respecto al BCPNP hay bastante información que traerles, un tema algo de Express Entry, y toda la información relevante a sus preguntas y respuestas del tema de migración. Nos gusta mucho compartirles el tema de cómo es la vida acá, ¿verdad? Sí, este... sí, sí. La verdad es que es muy interesante pero también se requiere bastante tiempo y pues como papás eh, pues a veces nos absorbe bastante nuestro pequeño y sobre todo en estos días que como ya mencionamos hemos sentido más calor de lo normal pues se nos ha enfermado entonces pues quienes son papás pues yo creo que nos entienden perfectamente que, que pues bueno nadie está exento, quisiéramos nosotros que con un remedio casero así completamente, no se nos enfermará nunca nuestro pequeño. Pero que ya nada pues, más presionas el botón y que ya se eh, componga inmediatamente, ¿no? Sí, pero bueno, pues eh, sí, les vamos a pero. seguir contando, eh, eso así con el botoncito pues no, no pasa, pero les vamos a seguir haciendo más videos más adelante, primeramente Dios, y pues compartiéndoles, pues lo que hemos, eh, actualizándoles lo que hemos hecho en estos últimos meses aquí en Canadá. <risa> bueno, ahorita ya se atoró ahí en la mesa Entonces <risa> hemos quedado muy cansados, amigos Pero esperemos vernos pronto ¿Qué fue el último cuando empezó a llorar? Que hemos estado muy cansados Y que les vamos a actualizar en, un, los, en los videos Todo lo que hemos hecho en Mira, estos últimos no, Bueno, Y entonces ahora sí Sí, ah, sí, como les decía, nos vamos a ir actualizando en videos todo lo que hemos hecho en estos últimos meses, eh, por ejemplo, temas del BCP. Sí, como el BCPNP, la información uh -huh. que queda pendiente de todo esto de cómo aplicar desde cero, un poquito más ameno ese tema, porque tenemos videos un poquito avanzado, pero algo más ameno del pspnp Ajá, la otra es que yo ya empecé mis clases de inglés como residente permanente y cuáles son los beneficios. ¿Y qué otro video teníamos pendiente? Y preguntas y respuestas, sus preguntas que tenemos ahí eh, con respecto a ustedes. Este, hay mucha información con respecto, por ejemplo, algo que es muy demandado es información de cómo rentar. Entonces sí tengo por ahí, eh, tenemos pensado una serie con respecto a cómo buscar departamento y también algo de entrevistas. Eh, tenemos a varias personas por entrevistar, preguntarles cómo les ha ido, cómo le hicieron para llegar. Entonces creemos que muchas de las personas que hemos conocido eh, tienen información muy útil e información de oro para aquellas personas que quieren venir emigrar migrar y que puedan tomarlo como referencia. ¿no? no es el paso a seguir, pero sí una opción a considerar y, y, y es, es información de bastante utilidad. Exacto, ellos nos van a compartir, ellos, ellas, nos van a compartir su experiencia, su, tex, su testimonio, y eh, pues esto lo hacemos para que ustedes lo puedan pues ver, eh, checar, corroborar, y ver si las opciones que nuestras amistades tomaron para llegar aquí les puede funcionar a ustedes. Gonzayas, se les quiere bastante, cuídense mucho, estamos en contacto, make it real, bye bye. Bye bye, cuídense mucho, un fuerte abrazo.